Hola que tal mis estimados amigos, Streambasers, espero que se encuentren excelente En un video anterior realizamos el unboxing, review y test de este subwoofer JBL Que pues es relativamente económico amigos, si quieren ver ese video aquí arribita se los dejo Independientemente del precio y de la potencia que maneja ¿Creen que se puedan realizar excursiones brutales con este subwoofer? En lo particular amigos les digo que sí y si no me creen acompáñenme a verlas. ¿Y qué tal les pareció amigos? Bastante satisfactorias para un subwoofer de estas características, ¿no lo creen? Pero por supuesto lo más importante ya es cómo se desempeña en su cajón acústico, qué tal se escucha, la calidad que tengan Y pues eso lo vamos a ver en un próximo video, ya nada más termino de fabricar este cajón que me vinieron Y próximamente vamos a continuar... Con la fabricación del cajón para este subwoofer JBL Que a pesar de ser un subwoofer pequeño ya tengo ganas de escucharlo en su cajón acústico También en el video anterior amigos recibí varias sugerencias de otros subwoofers Que les gustaría que pusiéramos a prueba Así es que pues, ya tengo varios en la lista y poco a poco trataré de traerlos Ya que pues en este canal por supuesto nos encantan los subwoofers por último, amigos, quiero mandar saludos a los amigos Joshua Vera, Gustavo Ángel Hernández Estrada, Andrés Manuel Granados Nava, Víctor Acuña, Fernando Arredondo y Jeremías Cedeño, que nos dice que con cuatro de estos en un buen cajón se debe escuchar bien sin costar tanto. Pues la verdad, pues me imagino que sí, amigos, pues ya se acerca el buen fin. Y pues no estaría tan descabellado Checar cuatro subwoofers de estos En un buen cajón a ver qué tal se escuchan Y pues bueno amigos sin más que decir Espero que les haya gustado este video Si es un por favor Dejen su pulgar arriba que eso me ayuda bastante Suscríbanse para que no se pierdan Nuestros próximos videos Y un saludo a todos Muchísimas gracias a los que comparten En Facebook Y a los que dejan sus buenos comentarios También tanto Facebook como Youtube Gracias por ver y nos vemos en el próximo video fabricándole el cajón a este subwoofer. Adiós.